Tactical Master es el último producto de Konami Acompáñanos para ver si nos sale una Collector's Rare you, un box Bueno pues vamos a empezar y vamos a ver pues el arte de este sobrecito Que la verdad es que se ve bastante bien Normalmente en este tipo de expansiones pues vienen todos los personajes amontonados Y pues bueno, vamos a ver: Runic, eh, vienen Valiant y vienen Cartas Labyrinth, Son los tres arquetipos nuevos. Y pues vienen algunas reimpresiones de bastante valor. Vamos a ver: otro de Valiant, Runic, otro Valiant Buster Baron. Bien, También cartas este, raras bastante buenas. Quick Buster, esta también es muy buena. Entonces, también tenemos a Jojo de Valiant Warrior. A ver, vamos a ver. Compulsory, Runic Dispelling y Gary de Runic Fangs. Vamos a ver el siguiente. Otro Quick Buster, Droll and Lockbeard. Esta es una reimpresión buenísima. La verdad es que esta carta estaba muy cara y, y pues bueno, ahora esperemos que sea más accesible. Ahora, el Valiant Sword. Vamos a ver, Pendulum Fusion. Finn Griffin. Y otra carta de los Labyrinth. Pendulum Switch, Runic Dispelling, y aquí me parece que viene una Ultra, Runic Slumber Y aquí está, Runic Fontaine, muy bien Es curioso cómo las Ultras vienen más hacia atrás Runic Destruction Otro Dispelling, Pendulum Switch, y aquí está Moon de the Runic Wings. Es otro Valiant Arker, Pendulum Fusion, y Valiant Genesis Grand Duke. Y vamos a ver, Bird Blocker Runic Smiting Store, y Archfiends Ghastly Guild. Ok, otro Valiant. Valiant. Ronic Freezing Corses. Entonces, vamos a seguir. Valiant. Otro Valiant. Eh, aquí viene una Ultra. Y aquí está. Es Lovely Labyrinth of the Silver Castle. Y pues bueno, la verdad es que el arte es, es muy bueno de estas cartas, normalmente. Beer Blocker. Compulsory, otra vez eh, Valiant, Genesis, Grand Duke, eh, Archer, Fusión y otra vez este campo de los Valiant, Pendulum Switch, Quick Buster y otro Ronic Golden Droplet. Vamos a tener otro Beer Blocker, Valiant Mad Marqués y otro Labyrinth Barrage. Vamos a ver otro Draw and Lock Beer, muy buena esta carta. Me parece que por caja solo vienen tres copias, entonces aquí viene una Ultra, vamos a ver. ¿Cuál es perfecto <risa> Y pues bueno, no fue una Ultra Fue una Collectors Rare Muy bien Muy bien, es un buen arte Pero la verdad es que la rareza de Collectors Rare Me parece, me parece muy muy buena Sobre todo en los bordes Es cuando más destaca esta, esta rareza Y bueno, vamos a seguir Con Valiance Aquí está otra vez y pues bueno vamos a seguir buscando Runic Destruction nuevamente mm, Pendulum Fusion Astrograph Saucer y aquí viene otra ultra vamos a ver OK Valiant, perfecto está esta, esta eh, este es el arte muy similar a la de la portada y pues la verdad es que es, es, es bueno, es muy bueno Nos quedan tres sobres de esta primera caja Vamos a ver... Y... Moonin De Runic Wings Vamos a ver... Device y otro eh, de este campo de los Valiants Verblocker Y Labyrinth Setup Perfecto, esta no nos había salido. Bueno aquí me voy a ir un poquito más rápido. Vamos a empezar con Clickbuster, Pendulum Switch y Ronic Destruction. Dispelling, Fin Griffin y otro Balance Genesis Grand Duke. Pendulum Fusion y Valiant's War. Nuevamente, este campo de los Valiant's. Dunker y Listo, Archfiend's Ghastly Glitch. Ronic Dispelling, like Pendulum Switch y Ojo de Valiant's Warrior. Smithing the Storm, Ring Briefing. Y otro Labyrinth Setup, muy bien. Un Quick Buster. Otro Droken Lock Beard, muy bien. Y aquí viene una Ultra, Speed, Skip Goat. Y listo, es Hugin de Runic Wings. Y pues muy bien, el arte de esta cara también es muy destacable. Valence nuevamente, otro Valence y Labyrinth Barrage. Vamos a ver, Quick Booster World Blocker Y otro Monic de Runic Wings Como muy similar a esta que nos acaba de salir Te parecen bastante Pendulum Switch Finn Griffin Y otro Valiant Genesis Grand Duke Pendulo Fusion Valiant, el arquero, y Valiant Sword sin Binsu. Pues vamos a seguir, a ver si es que nos sale algo más de otro arquetipo. Casi todo es Runic o este, Valiant. Valiant, Pendulum Fusion, y Valiant Buster Baron nuevamente. Pendulum Switch, Quick Buster y otra vez es este que es el campo de los Valiants. vamos a ver wir blocker Valiants más y runic golden droplet vamos a ver otro draw and Lock Beard, muy bien runic Storm, mummy nuevamente runic wings vamos a ver otro Valiants, compulsory evacuation device el laberinto, laberinto. Otro Valiant, Finn Griffin, Runic Freezing Corses. Vamos a ver, Quick Buster, Pendulum Fusion. Y muy bien, aquí viene una Ultra. Vamos a ver. Y es una magia. Valiant Wars, el lugar del principio. Jajaja. Qué curioso, ¿no? Son figuritas como en un estante. Este arte está muy, muy bueno. Listo. Runic Dispelling. Pendulum Switch. Otro laberinto. Barrage. Quedan solo dos. Evocation Device. Archer Y laberinto Setup. Función Péndulo, Runic Stone y Gary de Running Fax Bueno, en el recuento tenemos este, que en la primera caja nos salió este de Runic Fountain Nos salió esta carta laberinto que es, pues también está en la portada De hecho es esta que está aquí hasta enfrente Entonces, la verdad, el arte es bastante bueno, muy destacable eh, también nos salió esta Collector's Rare, que es este, pues parte del arquetipo Valiant. Y este otro de los valiant Unidos, que también tienen un arte muy bueno. Nos salió este Huguen Ronic Wings y también este Valiant Wars, que también el arte es buenísimo. A continuación les voy a poner lo que fue el Top 5 según el precio. También vamos a ver el tema de los costos, cuánto fue de las metalizadas, en cuánto nos costó cada una de estas cajas. Por último vamos a pasar a lo que es la favorita que en esta ocasión va a ser Valiant Wars The Place of Beginning porque la verdad tiene un arte muy muy bueno. Si te gustó el video considera suscribirte y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Box.